Un periodista, eh, Ubi Rivas, uno de los periodistas más acuciosos, analizando un, el editorial del periódico de Santiago La Información. La Información dijo que los jerarcas del PLD, oigan esto, los jerarcas del PLD no copiaron, no cogieron, no aprendieron la lección del 5 de julio. O sea, el pueblo dominicano, el pueblo dominicano le mandó una lección al PLD del 5 de julio. Y a propósito de qué, dice el periódico La Información Eso, y lo comenta el periodista Ubi Riva. A propósito de las últimas medidas, señores que ha estado eh, imponiendo el presidente de la república, que yo le voy a decir ahorita lo del aeropuerto de Bávaro, él entiende que esa gente debieron ser prudentes, porque la, la población le mandó una lección el 5 de julio, y ellos siguen, siguen eh, ascendiendo fiscales para tener fiscales de ellos, Ascendiendo coroneles para tener a generales, para tener generales de ellos y entorpecer la labor del próximo gobierno. Y un aeropuerto, señores, que miren, señores, pero este, esto, oye, estos tipos, entonces dice, dice Ubi Riva, contestándole al periódico La Información de Santiago, que dice, los jerarcas del PLD no copiaron la lección del 5 de julio, que el prepotente, el arrogante y que se cree dueño del país, no copia nada ni o se va a nada. Esa gente, no, esa gente se van a dar cuenta. Es cuando salgan del poder. Ellos creen que todavía pueden seguir haciendo y deshaciendo. Miren lo del aeropuerto, señores. El listín Diario descubrió, déjame ver si lo encuentro. El listín diario descubrió. Que el aeropuerto le dieron 15 años de exoneración de impuestos, señores. Oigan, qué crimen. Mírenlo aquí. la y me cae esto. Qué crimen. Un aeropuerto a dos minutos de otro aeropuerto, mírenlo aquí. Vé véanlo ahí. Que, que no es Omar que se lo está inventando. Con Futuro, el Consejo. Mírenlo ahí, Confotur libera pagar impuestos por 15 años al aeropuerto de Bávaro. ¿Ustedes lo están viendo? Que no es que Omar se lo inventó. Entonces, escuchen esto, escuchen esto, lo que esta gente está haciendo. Eh, escuchen esto para que ustedes vean. Porque es que, es que lo mucho hasta Dios lo ve, señores. Lo mucho hasta Dios lo ve. Ustedes verán lo que dice esta información. Esta información dice, aun cuando los desarrolladores del aeropuerto internacional de Bávaro han dicho que ese proyecto tiene carácter eminentemente privado y que nada costará al Estado Dominicano, el Consejo de Fomento Turístico con FOTUR, Así que se llama, el Consejo de Fomento Turístico con FOTUR le aprobó excepción fiscales totales durante 15 años a esa obra del Grupo Abrisa, según consta en documento a lo que tuvo acceso este diario. Esto a su vez sienta un precedente y lo coloca en un rango especial al constituirse en la primera vez que ese organismo concede tales privilegios a un aeropuerto privado del país. Así, con estas facilidades, la viabilidad financiera del proyecto depende exclusivamente de incentivos fiscales que le fueron concedidos incluso antes de ser emitido el decreto aprobado por el Poder Ejecutivo el martes 21 de julio, una ventaja que no tienen los otros aeropuertos, señores. Oigan, oigan, oigan, esto es una mafia. Eso Es una mafia que está gobernando este país. Esos no son políticos, eso es una mafia... Que no tienen que envidiarle nada que Capone. Oye, le aprobaron. Entonces, los otros aeropuertos tienen que pagar impuestos. Y este grupo no paga impuestos porque estos aceptaron el poder. Pero aquí tiene que suceder algo grande. Luis Abinader, yo creo que la primera medida que tiene que tomar es echar esa vaina para atrás. O sea, porque dice uno de los, considerando aquí, delitin diario. Que si le dan esa exención, porque la ley tiene que ser igual para todos, oigan esto, la ley tiene que ser igual para todos, si a ellos les permiten esa exoneración de impuestos, del pago de impuestos, que ellos no lo van a pagar durante 15 años, hay que permitírselo a los otros, ahí va a dejar entonces el Estado de ganar miles y miles de millones de pesos y dólares por concepto de impuestos. Porque don Danilo Medina, por un compromiso con esos grupos, sabiendo... Porque, señores, Punta Cana y Bávaro están pegaditos. Ese es el asunto más grande. En una islita, media isla, de 48 mil kilómetros cuadrados. Es una cosa eh, absurda desde todo punto de vista. O sea, esto es un grupo mafioso, hay que decirlo. Esto es un grupo mafioso. Entonces, la vaina de los coroneles. Incluyendo un hermano de Gonzalo Castillo. Y en la Policía Nacional. Eso lo hacen la gente, los gobernantes, autoritarios. Balaguer hizo eso. Cuando cuando, cuando Balaguer se vive en el 78, le quiso hacer eso a Guzmán. Y Guzmán echó todo eso para atrás. Le voy a contar después de esta llamada. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buena. Buenas tardes. Hola Omar, ¿cómo está? Es de Salcedo que te habla. Ah, qué placer, ¿cómo está Salcedo? Ah, bueno, están, están programando para una huelga por 24 horas desde mañana. ¿Es Salcedo? Sí, por, las, por los apartamentos que hicieron a villa cerca de la, de la Fortaleza, porque lo, se lo se los dividieron entre los PLDS, como dicen, y a, la, a las familias que lo necesitan. Lo dejaron fuera. No, y esa gente es llevando... así que actúan. Ya lo saben. No, pero y está esa... bien que hagan la huelga y que protesten. No les puede permitir que estos mafiosos cojan el Estado como si fuera una propiedad. Yo apoyo esa huelga de Salcedo. Tienen que darle una lección. Oye, ese grupo quiere... Se va a llevar la máquina. Espérate. La, pero... la... Sí. Sí, quiero decirte otra cosa. Que Danilo Medina... hello. Sí, lo escucho. Sí, que Danilo Medina le quitó los impuestos a, lo, a las tiendas chinas. Y a Binader que se ponga los pantalones para que se lo pongan a ellos, porque nosotros somos dominicanos y tenemos que pagar los impuestos más caros de la vida del mundo. Así Entonces mismo. Entonces los chinos, los chinos y los extranjeros, muy, muy free, sí, se sí. equivocó. No, no, esa gente ah. están haciendo de todo. No, pero el pueblo de Salcedo. A la orden siempre, a la orden siempre. Mira, Salcedo está dando demostración... Porque aquí también quieren hacer unos líos con los, los apartamentos de los aguayos y otros apartamentos y otras obras. Eh, eh, eh, porque es una mafia, señores. Es una mafia. Es una mafia que, vuelvo y repito, no se conoce ni el 10%. Se va a conocer y hay que exigir a las autoridades entrantes desempolvar todo eso. Eh, esos escritorios para conocer toda la diablura, todos los negocios que esta gente han hecho, enriqueciéndose. Yo dije una vez, y cada día se pone más de manifiesto, que este es un país rico, señores, que todos estos mafiosos y ladrones no lo han podido quebrar. El país no ha quebrado. Gracias. Y tú sabes lo que esta gente han robado. Y lo que se ha robado. No, pero Luis, Luis Abinader no puede salir de este país y que con una vaina. Oye, eso sería terrible. Míralo de puta Catalina. Ay, Dios santo, señores. Pobre Bani.